¿Cómo iniciar un negocio de gastronomía y tener éxito? La industria de la gastronomía ha crecido exponencialmente en los últimos años. La gente ama probar nuevas comidas y experimentar sabores únicos, por lo que emprender en el mundo de la comida puede ser muy gratificante tanto económicamente como personalmente. En este artículo, te proporcionaremos algunas claves para iniciar un negocio de gastronomía y tener éxito. 1. Haz una investigación exhaustiva del mercado. Antes de abrir cualquier negocio, es importante investigar y comprender el mercado. Es necesario saber quiénes son tus competidores, qué productos o servicios ofrecen, qué precios manejan y cuáles son las necesidades de los clientes. La investigación de mercado te permitirá conocer a tu audiencia y adaptarte a sus necesidades. 2. Crea un plan de negocio sólido. Un plan de negocio sólido es esencial para cualquier empresa de gastronomía. Deberás definir tus objetivos a corto y largo plazo, los costos de los materiales y los productos, el precio de venta, los canales de distribución, el público objetivo y las estrategias de marketing. Al tener un plan detallado, podrás tomar decisiones informadas que te ayudarán a maximizar tus ganancias. 3. Ofrece productos y servicios de alta calidad. La calidad de tus productos y servicios es crucial para tu éxito. Elabora una lista de ingredientes de alta calidad, busca proveedores confiables y contrata personal capacitado. La excelencia en el servicio y la calidad de los alimentos son factores clave para fidelizar a tus clientes. 4. Desarrolla una marca sólida. Una marca sólida es fundamental para cualquier negocio exitoso de gastronomía. Diseña un logo atractivo, utiliza colores y tipografía adecuados para la industria y desarrolla una estrategia de marketing efectiva. Asegúrate de que tu marca sea coherente en todos los aspectos de tu negocio, desde la decoración hasta el empaque de los productos. 5. Usa la tecnología para mejorar tus procesos. En la era digital, es importante aprovechar la tecnología para mejorar tus procesos de negocio. Utiliza herramientas de gestión de inventario, software de facturación y marketing digital para aumentar tu eficiencia y ahorrar tiempo. Además, la presencia en las redes sociales es esencial para llegar a más clientes y construir una comunidad en línea. 6. Busca retroalimentación y mejora constantemente. La retroalimentación de los clientes es una herramienta invaluable para mejorar tus productos y servicios. Pídele sus comentarios y opiniones, y utiliza esta información para hacer mejoras en tu negocio. También es importante mantenerse actualizado sobre las tendencias de la industria y adaptarse a los cambios en el mercado. En resumen, iniciar un negocio de gastronomía exitoso requiere investigación, planificación, calidad, marca sólida, tecnología y mejora continua. Siguiendo estos consejos, estarás en el camino correcto para tener éxito en la industria de la comida. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete ahora mismo y presiona la campanita para recibir más contenidos como este. No olvides dejarnos tu comentario y visitar www.germandebonis.com para los mejores contenidos de gastronomía.